Lige es sucia nile. Tase se hueca mochiwa. Tase hueca natra. Ranerawa onorume. Lige Ranerawa nechi. Alepane neoknola lirchi, A sirga hueknanero. Napuriga esprega mochimla emi. Tabishan Saka Pecha ni Ale Napuriga emi esprega. Liga kinana. Nesimsa. ligue magatesa. Ucheshko kunawa morane emi Otomea Pare napurga Emi Ale Vilena Mochimempa Napune Asimeora. Emi Ramachigru Bowe Napuseba Mehu Napune simeora. Ora. alwe romasi. Mwewarura. Tabre machiaramwe ale ora mue Lige churiga machibowe alwe kobo ale simime. Ligesu rega anele, ne hukru al huevo hue, neka la vischa ruigru, ne hukru ucheras penehima uri, napuriga las gamochiwa, table huesi sebamla, napuasti o non rugme po ne a lagite, ne a uri lagite las sebamla emi, emi masir la machi al huesco ne, al queri hue la machimela emi ne unora unorugme mamachi ru emi onorugme machu se kame onorugme ne liko aruwe lipe anele mewa na rerawa mue negua newa aruwe onorugme pe ne Lico liko esusi anile mewe lipe ma sirga ne emi yuga blechomachi chomachi nechí. Vilerio neche temca al hueca neonora, honorumme, aviene teme, jucru. Lico chonga, tan viche muenechi, napuriga, el agua napuriga, muera y temra, al hue o no honorumme. Table vichigmue, neonora, honorumchi, astigone. Lige, o no norumca nechichi, astigo. alwe hue Lignesi pebi lepi natmeniru. Alwera hue raichli, napuneru, al pechabonet natga nateka ne. Al no onorugme, napune chasti. Al we smigru no charia nechi. Buet la nera ne neka onorugme chasti kru. Lige onorugme ka, ne kru. Table bichigunsa saca al we raichli, napune Pea la bichigsa, la ju, al nocha. Neka wwravichani Alwen Napu ekitla niramihunechi alweka ragainamra sawa napurigane. Ligaminami Abe watru nochili newamra. Nekale Napu wakrura o no onorugmasti Ale si me Liko aleasga yamrane auli emi. Lige emi nechitanska auli, bitlepit natli natra nechi yuga. Lico la yambra naputa emi. Neca ala simoragro, napurigarra lambre tembla, chen rasca o no honorugme. Emi stas acá, napiepristabri, la ni ragane chi. Lico weganilganes curmiljucru ne.